Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. En el vídeo de hoy te quiero contar qué equipos necesitas para hacer trading y cómo puedes montar tu oficina de trader en casa. Así que, si te parece bien, sin más rodeos, empezamos. Bueno, antes que nada decirte que no necesitas un setup súper avanzado para poder arrancar. ¿no? Empieza con lo que cuentas al día de hoy. Ni siquiera yo mismo empecé con este setup que te voy a enseñar en este vídeo. Empecé con unos equipos mucho más básicos. Empecé con un ordenador que utilizaba para mis estudios porque empecé a interesarme sobre el trading cuando estaba terminando mi carrera universitaria y todavía vivía en casa de mis padres. Entonces, como mis padres tenían una tele en el salón, pues muchas veces andaba con esta, con esta tele por casa, lo ponía en mi cuarto como segundo monitor pues para poder ¿no? estudiar y aprender trading. Así que, repito, no necesitas uh, un uh, ordenador con un procesador i9 y tres pantallas. Empiezo con el setup con el que cuentas al día de hoy. Si no tienes un ordenador, cómprate un ordenador mm, normalillo de 15 pulgadas, ¿no? Con 4 GB de RAM, eh, que lo puedes pillar incluso de segunda mano en unas páginas que aquí hay en España como Wallapop, ¿vale? Pero, lo que sí que deberías contemplar, a lo mejor, en eh, medio o largo plazo, eh, es invertir, ¿no?, en los equipos. O sea que, lo que hice yo en mi caso es, a medida de que iba, empecé a ganar dinero con el trading, pues, ¿no?, empecé a invertir, a mejorar mi setup, porque, evidentemente, eh, a, de cierta manera, eso, ¿no?, tener un mejor setup, te puede ayudar, ¿no?, a rendir mejor y tener mejores resultados a nivel operativa. Otro dato importante que... Quiero destacar sobre mi setup es que al día de hoy no solamente soy trader, sino también ayudo a otras personas a convertirse en operadores profesionales. Uh, es por eso que cuento con algunos equipos, ¿vale?, que seguramente tú no vas a necesitar, ¿vale?, para, uh, pues, impartir clases, ¿no?, en estas clases donde, pues, enseño mi estrategia a los alumnos, uh, nos conectamos para operar en vivo, entonces, pues, necesito, pues, una cámara, necesito un micrófono, ¿vale?, eh, son, digamos, equipos extra que seguramente que tú no vas a necesitar por si, uh, pues, quieres, ¿no?, empezar a, a estudiar trading por si quieres, ¿no?, rentabilizar tu tiempo a través de la operativa en los mercados financieros. Bien. Una vez dicho esto, empezamos. Eh, lo primero y lo más, um, y lo más importante eh, es el equipo uh, con el que quieres empezar a operar. Y eso depende en una gran medida del software que utilizas. Yo en mi caso utilizo un software que eh, requiere bastantes recursos de ganador. Es por eso que tengo, uh, bueno, antes que nada, pues me compré esta caja, ¿vale? Que ya me costó como más de 100 euros, pero es muy bonita, ¿verdad que sí? Y bueno, pues para, para, para no solamente pues trabajar lo que es la parte de, de rendimiento del ordenador, eh, sino también pues trabajar un poco la parte de, de la estética, porque paso muchas horas ¿no? mirando las pantallas, paso muchas horas en esta habitación. Entonces, para mí, para mí personalmente, pues la parte estética también es una cosa que eh, es para mí es bastante importante. Eh, esta caja lleva una, un, orden, un procesador i9, ¿vale? Y eh, cuenta con 16 GB de RAM. Repito, que puedes empezar con un procesador de i3 ¿vale? y puedes empezar con 4 o 6 GB de RAM. Como cuento, con un software específico para operar los mercados con el dato de volumen, entonces pues, esa plataforma que utilizo ¿vale? consume bastantes recursos. Entonces, para que vaya fluida la plataforma necesito pues, un ordenador bastante potente. Con esta configuración y 9 y 16 GB de RAM uh, me va bastante, bastante fluido la plataforma, ¿vale? nunca he tenido ningún inconveniente, así que uh, pues es una configuración que eh, funciona pues, bastante bien, ¿no? para, se ajusta bastante bien a mi estilo de operar y al software que utilizo para operar. La segunda pieza importante del setup son eh, estas pantallas. Utilizo dos pantallas eh, que son pantallas Philips. Eh, a la hora de comparar, elegir estas pantallas son pantallas Full HD. Ah, ...con muy buenos colores, la verdad estoy uh, muy cómodo, ¿vale? No me cansan los ojos. Eh, te voy a poner en la descripción, no sabría decirte ahora el modelo de estos monitores... ...pero te voy a dejar todos los modelos, ¿vale? No solamente de los monitores, sino de todos los demás equipos en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si quieres eh, comprarte o montar un setup parecido. Son dos monitores que, como digo, eh, tienen eh, la resolución Full HD, ¿vale? No tienen la resolución 4K, como por ejemplo los monitores Gaming pero uh, tampoco es que soy gamer, ¿me explico. Entonces no miro las películas aquí, vale, no juego los videojuegos. Eh, los monitores con una resolución uh, Full HD son más que suficientes desde mi punto de vista uh, para hacer training, vale. Eh, son dos monitores, eh, como digo, uh, bastante, bastante modernos, bastante cómodos, vale, y uh, detrás de estos monitores bueno, lo, lo, los he montado en un en un mount, no sé cómo se llama esto en, en, en español, ¿vale? con una, una pata eh, que también te dejaré en la descripción, lo pillé en, en Amazon eh, y es muy cómodo porque eh, te, bueno, pues puedes girar las pantallas, incluso puedes ¿no? acomodar esa pantalla por si quieres girarla 90 o 180 grados, también este soporte te lo permite. La tercera pieza de un setup de trader que no puede faltar es una conexión a internet. Y aquí me gustaría destacar que no necesitas una gran velocidad para poder hacer trading, ¿vale? Uh, lo que sí que necesitas sí o sí es una conexión fiable, ¿de acuerdo? Entonces, uh, yo en mi caso, pues tengo aquí montado el router, ¿vale? Y el cable del router va directamente enchufado a, a la caja. De esta manera, pues no tengo esas interferencias de señal bici, ¿de acuerdo? Pero... Repito, lo más importante es que esa conexión sea fiable. Mejor si es una fibra óptica de 1 giga de subida y de descarga, eh, pero si cuentas con menor velocidad, pero repito, es estable, va a ser suficiente. Siempre, como hemos dicho antes, ¿no? puedes ir mejorando y ponerte una conexión más rápida. Lo que sí que es importante que, que sepas es que... A la hora de enviar las órdenes, yo, por ejemplo, eh, hago scalping, entonces necesito una gran rapidez para enviar órdenes a los servidores de, del broker. Entonces, lo que sí que deberías medir, eh, y hay una página a ver que voy a ponerla por aquí, vale, para que sepas cómo hacerlo, que debes medir no solamente la velocidad de descarga, sino la velocidad de subida, porque es, es esa velocidad con la que, tus órdenes, ¿no? una vez haces clic en tu plataforma de comprar o vender, se envían a los servidores del broker y luego se pasan ¿no? a los servidores del, uh, del, de, la, de la exchange. Entonces, es importante que cuentes con una buena velocidad de, de subida de tu, de tu internet. Un pequeño paréntesis antes de seguir con el vídeo. Mira, mientras estaba grabando este contenido... Uh, para enseñar ¿no? el setup de trading que tengo y la evolución que ha tenido desde que empecé hasta el día de hoy, lancé una pregunta en Insta para preguntar a los seguidores de la cuenta de si les apetecía que organizáramos un webinar, una iniciativa gratuita, para ver el tema de trading, ¿no? De cómo hacer trading con las herramientas de volumen en los mercados financieros, ¿no? Para darle un buen empleo a todos estos equipos que te estoy mostrando en este vídeo. Y como estoy en medio de grabar este contenido que estás viendo, pues, ya aquí estamos, ¿no? Te quiero invitar también a ti a este webinar eh, en el que vamos a explicar principalmente dos indicadores de volumen que yo utilizo en mi operativa todos los días. El indicador de Delta y el indicador de Big Trades. Además, te voy a explicar una estrategia bastante básica, sencilla, de cómo uh, puedes hacer scalping con estos dos indicadores que he mencionado antes, eh, tanto si eres una persona que ya tiene cierta experiencia, ¿no? como si eres una persona que solo está empezando ¿no? y a lo mejor todavía no cuenta ¿no? con estos equipos um, de muy alto nivel y alto rendimiento, ¿de acuerdo? Así que nada, uh, si te gustaría participar en este webinar, te dejaré toda la información en la descripción y nada espero verte dentro otro elemento importante dentro de tu setup es el ratón vale el teclado también es importante por si utilizas lo, las teclas calientes no los hotkeys yo en mi caso pues utilizo los hotkeys bastante eh, y el ratón bueno después de probar varios modelos eh, ratones inalámbricos eh, ratones ergonómicos y demás me quedé con este modelo eh, de la marca Chrome, ¿vale? eh, te voy a también dejar en la descripción eh, cuál es el modelo exacto. Es un ratón que tiene los botones que se pueden programar, la verdad es que como utilizo el, el teclado más que, eh, más, que el, más que los botones del ratón, pues no los tengo programados, aunque está esa posibilidad, pero sobre todo es un botón que me ha parecido mmm, cómodo, a la hora de la precisión que tiene, ¿vale? es un ratón que tiene una gran precisión, es un botón muy robusto, llevo con él eh, como dos años o así y nunca me ha fallado, o sea que es un ratón con el que estoy muy cómodo trabajando y ya te digo que he probado um, una, a lo mejor más de 10 modelos de diferentes ratones y al final me quedé con esta marca que no es muy cara, ¿vale? pero ofrece pues, eh, unas, uh, unos equipos de una gran calidad. Si pudiera elegir al día de hoy qué equipo comprar en primer lugar, entre invertir en memoria RAM, comprar un nuevo procesador, comprar un buen ratón o un teclado, invertiría en tener una segunda pantalla. Uh, cuento con dos pantallas, no necesito una tercera, pero ya te digo que es una gran ventaja uh, contar con una segunda pantalla porque de esta manera, pues puedes ampliar tu espacio de trabajo y si tienes la posibilidad de comprar una segunda pantalla, ¿no? de contar con una segunda pantalla desde el día 1, aunque como digo no es necesario, pero igualmente te recomendaría ¿no? comprarla eh, aunque sea de segunda mano. Uh, no tiene por qué ser uh, de, de, de 48 pulgadas, pero una pantallita de 24 pulgadas sí que uh, te uh, haría tu trabajo mucho más cómodo y te haría rendir mucho mejor. Otras dos piezas claves en tu setup de trader es tener una cómoda silla y una buena mesa de trabajo. Eh, yo en mi caso particular eh, me considero trader barra digital. En los últimos ocho años que viviendo en España hice siete mudanzas. Entonces para mí un requisito importante es eh, no solamente la comodidad del setup, sino también la facilidad con, con la que puedo uh, meter todo este setup en cajas ¿no? y poder moverme, ¿no? poder irme a otro sitio. Porque hoy estoy en España, a lo mejor mañana me voy a Andorra, acabo en Portugal, Dubái, en Ucrania, donde sea. Así que, en mi caso particular, cada vez que hago la mudanza, me llevo evidentemente todos esos equipos, ¿vale? pero nunca me llevo conmigo ni la silla ni la mesa, porque siempre compro el mismo modelo, tanto de la silla como de la mesa, en Ikea. Esta mesa en Ikea vale, no sé, esta la pillé por 25, 30 euros. Es cierto que no es una mesa que de estas como regulables, ¿no? que tú puedes, eh, puedes regular la, la altura y a lo mejor esta no es la silla más cómoda que también me la pillé en, en Ikea, no sé, a lo mejor esta vale 50, 70 euros, no, no me acuerdo, pero como digo, cada vez que tengo que, que mudarme a otro sitio, no me llevo ni la mesa ni la silla. Simplemente me muevo los, los equipos y nada, nada, nada más, ¿no? Me acomodo en, en, en, en mi nuevo despacho, en, en, en, mi nueva, en, un, en mi nuevo sitio, voy a Ikea y compro esta mesa y esta silla. Y me compré ya de estas, de estas mesas y de estas sillas ya unas cuantas. Luego las vendo, las regalo, las tiro por ahí, da lo mismo porque cuestan muy baratito y son tanto la silla como la mesa, muy cómoda. Esta mesa es muy grande, casi de 2 metros. Eh, también tiene una, una anchura bastante, bastante importante, ¿vale? Para que puedas poner aquí tu cuadro, para poder colocar el ratón, para poder incluso aquí enganchar eh, lo que es el, el micrófono, ¿vale? Es una mesa, como digo, muy barata, pero muy y muy cómoda. Y la silla igual. Eh, Podría haberme comprado pues, una silla de gaming, ¿no? con estos respaldos para el cuello tal, eh, pero a nivel de comunidad, ya te digo, esta silla para mí es muy cómoda y llevo comprándomela por lo menos en los últimos cuatro años. Creo que me compré tres o cuatro sillas de estas y, como te digo, son muy, muy cómodas. Los últimos dos equipos extra en el que cuenta mi setup es esta cámara Logi. Eh, es una cámara Full HD. Eh, que tiene muy buena resolución. Cuando estaba eligiendo esta cámara, eh, revisé varias reviews y es la cámara que utilizan los, los streamers, ¿vale? entonces es una cámara que da muy buena calidad de imagen y uh, el, el micro de la misma marca que el ratón, eh, de la marca Chrome, ¿vale? también es un micrófono que tampoco es uh, muy caro, pero uh, la calidad del, del sonido que da, es bastante, bastante, eh, bastante potente. También cuento con otro micrófono que utilizaba antes, es el famoso micrófono Blue Space Yeti de la marca. Este sí que es un micrófono bien caro, pero me ocupaba mucho espacio en la mesa, ¿vale? No contaba con, con esa pata que tiene el, el Chrome. Entonces, pues, eh, este de momento lo, lo he dejado por ahí y no lo utilizo, eh, al menos que tengo que montar un... Un, un setup uh, cuando voy de viaje. Bueno, creo que ya te he explicado muy por encima la configuración del setup que utilizo para operar, y antes de cerrar el vídeo me gustaría hacer dos conclusiones muy rápidas. Primera, empieza a operar con lo que tienes ahora. No esperes a que llegue el mejor momento y que, puedas, que tengas más dinero para poder invertir y comprarte mejores equipos. Empieza, empieza con lo que cuentas al día de hoy. ¿Cuándo era el mejor momento para empezar a invertir? Hace 10 años. ¿Y cuándo es el segundo momento ¿no? para poder empezar a operar o invertir? El mejor momento es ahora, hoy mismo. de acuerdo. Repito, cuando yo empecé a operar, no tenía nada de esto, no tenía ni la mitad de esos equipos. Utilizaba la tele de mis padres como segunda pantalla, ¿no? que lo tenía que luego devolver al, a, al salón. Eh, pero aún así, aún así, ¿no? Me atreví a arrancar y a medida de que, pues, eh, iba facturando, pues, empecé a invertir en esos equipos, ¿no? Y empecé a mejorar mi setup. Y segunda conclusión. Uh, hasta cierto punto tiene sentido que inviertas en tu setup. Pero recuerda que tener los mejores equipos y el mejor setup de trading del mundo no te hará mejor trader. Así que no solamente quiero que te centres en invertir en tus equipos, uh, en tener un, un, una, una buena pantalla, un buen procesador, una fiable conexión de internet, una buena mesa de trabajo, una buena silla, sino también lo que va a definir tu éxito en el trading son tus capacidades, es tu formación, es tu capacidad ¿no? de aguantar esas rachas perdedoras que inevitablemente, eh, ¿no? con los que tendrás que enfrentarte en tu camino de aprendizaje, ¿no? en tu evolución y desarrollo como trader profesional. Así que invierte no solamente en los equipos, invierte en ti mismo, edúcate, aprende, eh, eh, sal de tu zona de confort ¿vale? y atrévete a, a operar, aunque cuentes con a lo mejor los equipos que consideres que no tienen... Tanto nivel, ¿no? como el setup con el que cuento yo al día de hoy. No importan las vistas que tienes de tu despacho, ¿vale? No importa la luz o el, los focos que tengas, ¿de acuerdo?, o el ratón con el que trabajas. Lo que sí que va a definir tu éxito es la perseverancia ¿no? la disciplina. Eh, tu capacidad, ¿no? de echarle horas, horas y horas para hacer que tu estrategia funcione. Así que nada. Con este mensaje un poquito motivacional eh, me despido. Un placer estar con un vídeo más contigo y nos vemos en un, en un próximo contenido. Un saludo. Chao.